Buenos días, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Delia Tigmasi Cuénteme, ¿usted de qué padecía? ¿Cuáles eran los problemas que tenía en su salud? Mi... Yo padecía de dolores de las articulaciones, las rodillas, el brazo que no podía alzar Hoy en día, ¿cómo se siente? Hoy en día, gracias a Dios, y a los remedios que el doctor me puso, unas inyecciones, me siento bien Gracias a la medicina natural de la moringa Así es Cuénteme, ¿cuál fue la reacción con la primera inyección que usted se me puso de la medicina natural? Oh, y con la primera inyección que me puso, yo me asusté porque me hizo una reacción que... ¿Me removió más los dolores? Sí, me, era peor de lo que me dolía Hoy en día, ¿cuántas inyecciones llevó usted? El doctor me dijo que tenía que poner 10, pero solamente me puse 8 y... ¿Cómo se me ha sentido con esas 8 inyecciones de moringa? Muy bien Cuénteme, esos dolores que tenía en sus articulaciones, en sus brazos, las piernas, ¿le han pasado? Sí, totalmente. ¿Ya no le duele nada? Ya no. ¿Puede alzar los brazos, puede mover sus piernas? Puedo alzar los brazos, ya camino bastante, ya no me duele, ya no siento cansancio. ¿Podemos decir que está sana, está curada? Creo que sí, gracias a Dios y a los remedios que... De la medicina natural. De la medicina natural, estoy muy bien. Bueno, ¿de qué ciudad es usted? Cuénteme para que los pacientes que nos están viendo nos escuchen y así ellos puedan saber de qué ciudad es usted. Yo soy aquí de La Maná, del barrio Velasco y Barra, ¿no? de la Galoplaza y Pujilí. Bueno, un gusto, doña Adelia, es un testimonio más de aquí, desde el cantón La Maná para los pacientes que nos están viendo y para las personas que... A muchas veces no creen, pero aquí está un testimonio de un paciente curado de dolores a los huesos. Un gusto. Entonces, buen día. Chao. Chao.